Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Hoy tenemos una nueva pregunta que tiene que ver con algo que para mí es crucial. Por eso le voy a pedir a Carlos González del grupo de los lunes a las 16 que repita la pregunta. Me decías que la parte del estilo, me decía Marce, puede ser que sea, ¿qué palabra usaste? La palabra ardua. Pero sí, lo más... Lo, lo... Sí, lo más aburrido, la parte más tediosa es la parte de, de corregir el cuento en ese caso. Ah, bueno, mira, yo te digo una cosa, en cuanto a lo personal, digamos uno, uno tiene digamos su, sus placeres eh, en cuanto a la literatura y en el caso mío en cuanto a la guía de la literatura de los demás la parte de estilo es digamos, no, no solo que es esencial sino que es justamente la que eh, hace que el texto llegue al, al corazón, al alma y a, y a la cabeza del otro que está del otro lado. Y para eso, bueno, hay que aplicar una serie, de como dice García Márquez, una serie de tornillos y resortes y, y poner herramientas como para que el lector eh, no despierte. Es decir, es una especie de hipnosis y depende mucho justamente de la disposición que uno tenga para llevar adelante esa, ese trabajo de perfeccionamiento. ¿Mm? Hay un cómo y hay un qué. Digamos, hay, lo que primero aparece en la cabeza de la gente es el qué, es decir, qué digo. ¿Qué digo? Bueno, digo digamos algo que si leemos lo que vos tenés acá en el comienzo, ustedes saben, nuestra querida audiencia también, que hasta estas tres X, el trabajo de corrección está perfectamente logrado y, y si encontramos por ahí algo puede llegar a ser, digamos, que se nos perdió, se nos escapó. Pero bueno, vamos a leerlo a ver qué dice acá. Sonó el timbre y entre empujones y gritos nos rajamos al patio. Este es justamente un cuento de Carlos González, que, que fue el autor de la pregunta. Sonó el timbre y entre empujones y gritos nos rajamos al patio. Nunca nos quedamos en el aula. ¿A qué tonto le gusta encerrarse bajo el cuidado de la cinta carina? que encima de gorda es estúpida y encima para aburrirse con bloques de plástico. Es mucho mejor salir a jugar a las escondidas y agarrarse a las trompadas. Entre la calecita, el tobogán y una goma de camión que hacía de túnel, Ezequiel, Gustavo y yo nos repartíamos puños y patadas como los Vengadores. Sin darnos cuenta, a Gustavo lo perdimos de vista. Chicos, vengan, nos gritó a los dos del granero y con un gesto nos indicó que nos acercáramos. Dejamos de pelear y quise ir, pero Ezequiel me agarró del brazo. El último que llega le da un beso a la perra del portero, dijo, y salió a velocidad de su perebro. Ese quien llegó antes que yo, cuando estaba por gastarme, Gustavo nos dijo, muy serio, tengo algo que contarles a ustedes dos. ¿Cómo podría llegar a ser esto en una versión? No es el caso, eh, ojo, porque nosotros acá, eh, la primera versión de, de Carlos, de este cuento, no era como les voy a decir ahora, pero concretamente nosotros podemos decir las cosas así estábamos los tres eh, en el arenero, estábamos los tres jugando, pongámosle, jugando, cuando Gustavo, estábamos los dos jugando, cuando Gustavo, nos llamo desde una zona de los juegos. Todo esto que está acá, todo esto que está acá, que son nomás treinta y cuántas palabras son acá, acá nomás. 14 palabras es en realidad todo esto que está acá miren es exactamente lo mismo estábamos los dos jugando cuando Gustavo nos llamó de una zona de los juegos más precisamente del arenero, podríamos decir. En la cabeza del lector, esto es el qué, el que está, qué está pasando. Concretamente es eso, es todo esto que está acá, todo esto que está acá, sin la gracia y sin la belleza del lenguaje, ni la vida que uno justamente le imprime a sus narraciones por medio, pongamos por caso, por medio... ...del diálogo. ¿Ven? Entonces, es muy raro... ...que una obra literaria... ...la verdad yo no vi ninguna... ...que triunfara, que estuviera escrita... ...en este tono, porque en realidad... ...no se trata de una escritura esto. Esto es simplemente contar el qué. Estábamos los dos jugando... ...cuando Gustavo nos llamó de una zona de los juegos. Eso es exactamente, en estricto sentido... ...lo que nosotros tenemos acá en este movimiento de vida de dos chicos tres chicos que no quieren aburrirse con la señorita Karina van al colegio juegan otra cosa distinto del tobogán ves el, el distinto que hacen los demás reparten puños y patadas como en los Vengadores ¿Mm? se oyen las voces entonces qué pasa esto vendría a ser el cómo se ha contado esto. Está por un lado del qué, es decir, qué digo, y por el otro lado, el cómo, que es cómo lo digo. Acá, en el cómo, es que empiezan a intervenir realmente todas, todos los recursos de estilo de que uno dispone para que la obra llegue al otro, al corazón del otro. Es decir, que hay una etapa que vendría a ser una etapa inventiva, en la que uno inventa el cuento, que vendría a estar acá, lo que estoy marcando acá en celeste, una parte inventiva que es el que yo tengo en la cabeza tal cosa, tengo en la cabeza esta secuencia narrativa. Y después está el cómo yo lo voy a contar para que eso llegue al lector. ¿Ven? Digamos que la parte creativa de la cuestión no es solamente esta, esta es la parte inventiva, la parte de inventar, pero también está la parte creativa, cuando uno utiliza todos los medios de su alcance para poder llegar al corazón del otro. Si un escritor se aburre al trabajar con esta parte, o la considera engorrosa, o la considera, digamos, este como decirte, ardua, aburrida, lo que sea, cualquier cosa peyorativa que le puedan poner, yo le diría que cambie la óptica, porque justamente esto, el trabajo, este, esta parte, es justamente la que hace que lo que yo invento, que no es nada, es de aire, es de aire, mientras no identifique al lector, por ejemplo, con la situación de estos muchachos, yo no voy a poder hacer nada. Recuerden el ejemplo que ponemos siempre nosotros. ¿eh? El... Estaba, Juan estaba muy triste por la muerte de su madre y uno, digamos, desde el punto de vista de la invención y bueno, es medio, ¿cómo decirte?, es medio redundante, no porque si, si no se trata de una madre terrible de esas que mejor perderlas que encontrarlas, porque son más que madres, son progenitoras y, y, y son brujas, digamos, en, encima Salvo, digamos, casos así muy, pero muy contados, uno se siente triste cuando se muere la madre de uno, ¿ves? Juan estaba muy triste por la muerte de su madre, no significa absolutamente nada, salvo una redundancia. Desde luego que si vos le llevas eso a un profesor de gramática, te va a decir, y bueno, debe ser la, la frase mejor escrita de la historia de la gramática, pero nosotros sabemos que hasta que no digamos las cosas de esta manera... Por ejemplo, este es un ejemplo que más de uno lo debe haber escuchado en algún programa. La última palabra de ti cayó sobre el ataúd. Juan, entre lágrimas, recordó el tiempo en que su madre lo llevaba al parque. A ella hay otra cuestión. ¿Por qué? Porque ese qué, como acá que está en celeste, empezamos a trabajarlo para que el texto tenga vida propia, para que se vea cuál es realmente el, el sentimiento de Juan sin tener que informarlo, sin tener que decir las cosas como si fuera un mero informe escueto. Entonces, la parte creativa, netamente creativa, tiene que ver con los dos procesos juntos. Hay muchas veces que uno, el otro día me lo preguntaron en un grupo, digamos, ¿qué pasa, Marce, vos inventás todo primero y después le vas poniendo los colores, le vas poniendo las cosas, o vas inventando y corrigiendo al mismo tiempo? Y bueno, lo que decía que justamente el, el, digamos, el autor que ya está bastante avanzado hace justamente eso, empieza a inventar y corregir sin darse cuenta. Es un proceso que uno ni se da cuenta de que lo está llevando a cabo, pero que es no, no es este, conveniente, es, por lo que hagamos de mostrar, necesarísimo. Sin eso no se puede. Ahora bien, si uno dice, bueno, pero esto me va a llevar mucho tiempo. Bueno, justamente porque es una obra de arte, te va a llevar mucho tiempo. No es, eh, digamos, en la medida en que no, no, digamos, haya un compromiso muy fuerte del autor con las cosas que él quiere marcar y, bueno, que me lleve el tiempo que sea. Yo, Victoria, entre las sombras, entre el, un bloqueo de cinco años que tuve, otros proyectos que, que se me cruzaron, una versión rechazada, Amablemente por Sudamericana. Eh, mi, mi proceso duró 14 años de escritura y es una novela que tiene 180 páginas, pero que estoy yo, estoy re feliz de, haber este, de haberla publicado. Llegó a, a dos ediciones, la gente me sigue escribiendo y diciéndome cómo le gustó la novela, etcétera, etcétera, etcétera. Bárbaro. Y pude plantear una posición muy clara frente a lo que, en medio de mi aventura, a lo que es el tema del héroe, el tema del tipo que sale de su flaqueza para convertirse en un conductor de su pueblo. Eh, todo eso está concentrado ahí ¿eh? en Victoria de las hombres. Un buen día se me ocurrió poner el, hacer zapping en algún momento y descubrí algo que, digo bueno, esto va perfecto para la novela y encontré que ahí podía tranquilamente destrabarse. Para todo ese proceso fue largo, pero se parece mucho un proceso de una autora que estuvo acá, que un cuento bastante largo, ella venía, no era individual, era grupal como ustedes, y el cuento tardó, era largo, insisto, pero tardó dos años en corregirse, dos años de trabajo, de corrección de estilo, de estructura, al mismo tiempo también, eh, ¿Y qué pasó? Ella, mientras estábamos terminando la corrección de, esos, de ese cuento dos años, ella siguió escribiendo por su cuenta, por supuesto, aplicando todo lo que iba aprendiendo en esos dos años, lo aplicaba a, a los nuevos cuentos. Y un buen día vino al taller con la gran noticia de que había ganado un primer premio en un concurso, con uno de los cuentos que nosotros no habíamos visto. Nosotros no lo habíamos visto. ¡Qué buena cuestión! Pero bueno, fueron dos años en donde, no hay ojo, no hay modo de saltárselo. Este proceso para pasar de acá a, a esto que está acá arriba, no hay modo de saltarse este proceso que estamos haciendo. Es como si me dijeras que, que Marcelo, la, la parte de mojarse cuando uno está arriba del buque... Eh, es, es lo más engorroso que hay, ¿no? Es molesto empaparse de agua. Y mirá, si uno se, digamos, si uno quiere pescado, eh, se va a tener que mojar el culo para conseguir pescado. Esa es la cuestión. Está dentro de las reglas, digamos, como decirte, de las reglas de vida del escritor, que uno no deja las cosas como están. Porque si no se va a padecer a los autores del momento, que son muy, muy cacareados y muy promocionados por Página 12 y compañía, pero que a la larga, dentro de unos años, los vemos en las mesas de saldos, sin poder haberse, haber vendido, porque la gente no es estúpida. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos esa, justamente esa tendencia, que es la tendencia que viene de la escritura, digamos, eh, ¿cómo, cómo decirte, viene ya con el paquete, ya es, es el trabajo que uno tiene que realizar, es lo mismo que sé yo, el mecánico, el taller mecánico, uy, che, es verdad que la parte más engorrosa que hay es meter las manos en el motor y la de grasa, y sí, y seguro, seguro, hasta, hasta, hasta hacer el amor cansa, ¿no?, se calcula que es hacer el amor te cansa tanto como subir cinco, cinco pisos por escalera corriendo. ¿Ves? Este, y uno dice, entonces no hay que hacerlo porque es cansador. igual bueno, <ríe> ¿qué querés que te diga? Ahí ya, ya es una cuestión de plantearse uno seriamente qué quiere hacer con su literatura. Porque este laburo si uno, es, es como la tormenta, qué sé yo? si uno dice uy qué macana, tengo eh, tengo que salir ahora y mirá la tormenta que vino yo quería que sea un día con sol porque quería, eh, digamos, quería hacer un asado para mis amigos y, y estoy todo el día, todo el día protestando con eso. Estoy convirtiendo a, a, la, a la lluvia, que es algo hermoso, lo estoy convirtiendo ni más ni menos que en un enemigo. Estoy dándole un rango de enemigo que la lluvia no tiene por qué tenerlo. Con la gente pasa lo mismo, con la gente pasa exactamente lo mismo. Si vos tenés ganas de considerar a tal o cual un enemigo, y bueno, te estás perdiendo una amistad valiosa. Así que, por un lado, digamos, no considerar solamente creativa a, a la cuestión de inventar, sino que la verdadera invención, y lo estamos viendo todo el tiempo, uno va inventando cuestiones argumentales a medida que va agregando cambios estilísticos ¿eh? no solamente cambios de estructura sino también los cambios de estilo hacen que los argumentos vayan cambiando, vayan mejorando así que bueno, esto es justamente lo que yo tengo para decir para dar, a darle riqueza a la respuesta a esta pregunta que yo no considero que haya ninguna respuesta obvia porque nadie sale, nadie, nadie, digamos, nace sabiendo este tipo de cuestiones. Pero si me dan un segundito, a ver, este, les quería mostrar, a ver si lo tengo a mano. Ahí, nuestra querida audiencia la está viendo en, en pantalla, pero. A ver si puedo también mostrárselos a ustedes en el, en el momento. Una página de Balzac que está plagada, plagada de correcciones, una detrás de la otra. Y vos decís, pero este tipo escribía, escribía por kilo. Y sí, sí, seguro. Y tenía tiempo para hacer esto. Y claro, claro. Si no, y si no lo tenía, se lo hacía. ¿Por qué? Y bueno, porque se sabe perfectamente que esa es la manera como se hace la literatura. La literatura es, es un estilo, es una forma de contar, una forma de mostrar la vida de los personajes, la vida en acción de los personajes. Y si uno, digamos, no, no, no opera con determinado tipo de, de criterios estéticos, ¿no? Y no va llevando esa, esa vitalidad de los personajes, no la va poniendo en el papel. Y bueno, simplemente es un qué, nada más que eso. Y ahí después, bueno, que te lean el, el que quiera, honestamente, una cosa es un resumen argumental y otra cosa es justamente la, la literatura como un hecho vivo, viviente que el cine aprendió muchísimo de esa manera de transmitir la vitalidad, la aprendió precisamente de la literatura. Entonces, ¿qué pasó con este autor que acabo de mostrarles la página? Bueno, el, el, en esa época no había siquiera máquina de escribir. No había máquina de escribir. El autor siempre partió de la base de llegar precisamente a, no a esto que está acá, que no es nada, sino a la vida de la literatura. Pero esta gente, calcula vos, no tenían máquina de escribir. Dos autores fueron en el siglo XIX que empezaron a utilizar esa máquina, esa mágica máquina de escribir, fueron Nietzsche, por un lado, y el otro fue Bram Stoker, el autor de Drácula. Fueron los que primero empezaron a usar máquina de escribir, y estamos hablando del Drácula, es una novela que se publicó, si no me equivoco, en 1880, 97. El, en la época nuestra, digamos, yo empecé a trabajar con una Remington de los años 30. ¿ves? Lo que tenía que hacer, yo directamente redactaba a mano, escribía a mano, esto lo ponía a mano, ¿ves? en un cuaderno. Estábamos los dos jugando cuando Gustavo nos llamó desde una zona de los juegos. ¿sí? O la otra, lo que decía este, recién el ejemplo, Juan estaba muy triste por la muerte de su madre, fenómeno. Entonces después tenía que agarrar la máquina de escribir una vez que en el cuaderno empezaba a hacer un trabajo parecido o que ustedes vieron recién de Balzac. Hay escritores de la generación mía que por una cuestión de trabajar en una redacción periodística, no sé yo, o, o, o, lo, o lo que fuese, o que fueron a una academia de las que creo que existen todavía, que había Pitman, para, para escribir al tacto, digamos, utilizaban la máquina mecanografiada. Yo terminaba todos los días con un dolor de hombros bárbaro, porque realmente, al no saber cómo se escribe la máquina, había que hacer chácate, chácate, chácate, chácate. Eso sí que era engorroso. Ahí sí que era engorroso. ¿Y qué pasaba en la época de Balzac, que no había, hasta el momento que empezó eh, la máquina de escribir y digamos después la maravilla eh, a fines de los 80 eh, yo, empecé, yo tuve una máquina Panasonic que a ver si la están viendo ahora en pantalla que justamente parece una especie de horno, horno a microondas pero y donde cambiaron un nombre yo me acuerdo un personaje eh, un, un este, amigo me decía ojo Marcelo que Kowalski con i latina eh, vos lo querés judío al personaje tuyo, pero Kowalski con I latina es polaco. ¿eh? Tenés que cambiarle por Y. Bueno, nosotros hacemos Ezequiel, si querés ponerle chupamiel, Ezequiel lo cambiás por chupamiel en un instante. En aquel momento, fin de los años 80, con esa maravilla de máquina, tardaba tres cuartos de hora en hacer un cambio similar a este. ¿Ves? Entonces... Eso sí que era, que era un engorro en ese sentido. Y uno dice: ¿Por qué se dice escribiendo? Porque no puedo dejar de hacerlo. Concretamente es eso. En la época de Balzac ni siquiera había máquina de escribir. ¿Cómo hacían? Bueno, muy fácil. El que tenía guita agarraba y se contrataba un escriba. Él estaba en su casa, tranquilo, enfundado en su, en su rock de chambre, ¿eh? con su espuma de pipa de mar. Y iba diciendo la historia le iba contando la historia y el escriba la iba pasando limpio el escriba era un tipo con una pluma e iba poniendo limpio todo lo que le, le cantaba el autor ves dice sonó el timbre de salida no no no tacha de salida y que diga sonó el timbre no el tipo de iba sonó el timbre qué pasaba con esa con ese manuscrito eh? ese manuscrito y autógrafo porque también se lo llama manuscrito, al que, a lo que está hecho con la mano, y estamos hablando de un manuscrito cuando se trata de un tipeo en computadora o en máquina mecánica, mecanográfica, se llama también manuscrito. Estamos hablando de escritura autógrafa, escrito con la mano. Bueno, iba el autor, una vez que le pagó al, al escriba, y se lo deja al imprentero. En esa época no, no existía el concepto de editor, no había editoriales como se las conoce ahora. Eran todas obras publicadas por uno. Entonces, la figura de editor es bastante tardía. Entonces, ¿qué pasa? El, el tipo iba con el manuscrito, se lo daba al imprentero y el imprentero ponía, como lo estamos volviendo a ver ahora en pantalla, ponía los tipos eh, a la inversa, y era un trabajo que era inmediato por, por la cancha que tenía esta gente, lo veían como un dibujo, no leían nada. Era ta ta ta ta, ta ponían con la mano ta, ta, ta los tipos, para que recién ahí se haga la impresión. Muy bien, ¿qué pasaba con esa impresión? Se la llevaba a su casa el autor, la novela impresa, como lo están viendo ustedes ahora, esas letras de, de molde, de imprenta, se lo llevaba a su casa y ¿qué hacía? Bueno, este trabajo que están viendo ustedes ahora la tachadura, la, el, el, el cambiar una palabra por otra, el agregado, todo, todo, todo eso, y después de ahí, de vuelta a la imprenta para que el imprentero le pase esas, digamos, esas, esas marcas, esos cambios, esas modificaciones, las pase de vuelta a la imprenta hasta que sale el libro. Entonces, y uno dice, Marcia, pero era para pegarse un tiro en cada huevo, y sí, y sí, pero sin eso, sin ese engorro, llamémoslo así, no puede haber literatura. Y yo me animé a decir que no puede haber nada, por lo menos nada valioso. ¿Es eso o la vida homérica? No la vida homérica en el sentido griego, sino en el sentido que le da eh, este personaje que estamos viendo ahora en pantalla. ¿eh? Este señor que se la pasa, Homero, Simpson, que se la pasa tomando cerveza y diciendo estupideces. ¿eh? Entonces... Ahí está un poco la cuestión, jugarse por algo que realmente uno ama. Y al mismo tiempo uno dice, pero Marce, ese quilombo, ese quilombo atómico de, de tener que contratar a un copista, no, a un tipo, a un escriba, que... sí, para, para, para, el tipo que tenía guita, ojo, porque si vos eras un poligrillo que no tenías un mango, ¿qué tenías que hacer? Y escribir a mano, escribir a mano vos, Estamos hablando de la, del escritor que tenía platita. Hablemos del otro que no tenía plata. Y bueno, ese tipo te agarra mojar el tintero. No es de un día para el otro la cosa, ¿eh? Ojo. Mojar el tintero, escribir a mano y llevar ese manuscrito, ese autógrafo, llevarlo a la imprenta, etcétera, etcétera, etcétera. Mi conclusión es esta. Primero, no hay modo de saltarse esta parte de corrupción de estilo. La segunda es que tampoco hay por qué saltársela porque esta es justamente la diversión máxima en donde uno además inventa mientras está corrigiendo y es que lo que le da sentido a la obra para que llegue al otro, los libros nuestros no son para uno, son para los demás. Abelardo Castillo fue muy claro al respecto. Abelardo decía, eh, los libros tuyos, de tu, de tu factura, digamos, tus propios libros, no tienen que estar en tu biblioteca, tienen que estar en la biblioteca de los demás ¿ves? bueno, pero para llegar a eso es que uno se metió, por ejemplo en un taller literario como este es en primer lugar, y en, en segundo lugar y en tercer lugar ¿no? primero, no, no hay cómo saltársela segundo no hay por qué saltárselo este proceso y en tercer lugar si esto a ustedes les parece engorroso Piensen en nosotros, cuando nos quedamos hasta, hasta, hasta altas cerdas de la noche, haciendo agregados a un manuscrito, utilizando la tijera, utilizando la, el yuju para pegar las distintas partes, y poniendo subrayadas las palabras que queríamos que el imprentero las ponga en cursiva. ¿Qué, Marce? Sí, señor. Si yo quería poner acá esto, los vengadores, la máquina... Solamente hacía esto. Entonces vos, para el imprentero, gente de mi generación que está viendo este programa, se acordar perfectamente. Al imprentero tenías que. Esto se podía hacer chaca, chaca, chaca, chaca. ¿Eh? Este es subrayadito. Entonces el imprentero veía esto y dice: Ah, esto lo tengo que poner con caracteres en bastardilla. ¿Ves? Entonces, fíjate vos que si, si esto te causa engorro, si te aburre. Y bueno, pensá en los escritores que en el mundo han sido hasta la llegada de la máquina eléctrica ¿no? y hasta la llegada de la computadora, que fue lo anterior. Y bueno, fue un suplicio. Y la verdad, yo te digo honestamente, gente que va al gimnasio no se queja de que le duela todos y cada uno de sus huesos y músculos cuando vos estudias artes marciales empezás a descubrir músculos nuevos que te empiezan a doler y que eran absolutamente insospechados Eh, pero me duele, sigo yendo y bueno, acordate es esto o esto que estás viendo en pantalla ahora ¿Mm? bueno contestada la pregunta tienen algo para agregar porque hoy es un día capital en la vida del preguntador, porque si el preguntador me dice no, Marcelo, esto no se ha hecho para mí, y yo bueno, listo, ¿qué vas a hacer? Ah, si tomás el compromiso de ser escritor, sabe esas tres cosas. No hay cómo saltárselo, no hay por qué saltárselo, y la otra, si te sirve de consuelo, pensá en nosotros, los de la generación anterior, que no disfrutamos precisamente de esto que yo hago ahora, esto que de repente está acá, te lo mando para acá, flaco. ¿Es cómo? Otra, otra cuestión. Otra cuestión. De repente vos tenés la novela toda escrita en oficio, ¿ok? Toda mecanografiada en oficio. Impecable, impecable. La pensás mandar a tal o cual concurso. Y el tal o cual concurso en las bases dice la novela debe ser presentada en tamaño carta. ¡Apa! Vos vas, <ríe> Vos vas, digamos, a la vista previa de impresión, que está acá. Para hacer, digamos, la, la impresión, agarrás y decís, pero para un cacho, yo esto lo tengo que pasar ahora a, a, a, a, a oficio sin ningún problema, y no hay ningún problema de hacerlo. Pero nosotros qué tenemos que hacer? Y simplemente no mandar a concurso la novela que ya estaba escrita, tipeada, mejor dicho, en oficio, ¿ves? O la otra es pasarse una semana tipeando, o mandárselo. Si tengo guita, se lo mando a un mecanógrafo que agarre y me, lo post, me pasa todo eso, me lo pasa a carta para poder mandar a concurso. ¿Y lo vas a mandar sin revisar, Marce? Ni en pedo, ni en pedo, reviso de vuelta todo lo que escribí. Eso es engorro, Carlitos. Eso sí que es un embole. Y encima uno lo hacía porque no había otra, no había otra. No, no, no existían las computadoras, no existía para nada todo eso. Y encima hay otra otra ventaja respecto del trabajo me, a, mecanografiado. La cabeza de uno, del, del tipo que tiene que tipear, mecanografiar su, su, su novela, su cuento, rompiéndose los hombros con la, con la máquina de escribir. Hacía que uno se clausurara su pensamiento. Me explico. No, me, no se me ocurre, digamos, nada, porque no tienen por qué nada por qué ocurrirse, porque esto que yo tengo acá ya está, ya, ya me rompí el alma tipeándolo. Entonces uno nunca se entera de repente. Si vos decís, para un cachito, che, ¿por qué acá, en este, en este momento que está acá, no le agregamos una linda tormenta? ¿Por Y bueno, para que el hueso, el colmillo, lo que aparezca en el arenero, sea más removible, ¿ves? Y los chicos están bajo el agua, pero mejor todavía, porque no tiene a nadie alrededor que lo joda, entonces, dale, Marce, vamos a ponerle una buena tormenta acá. Pero lo podemos pensar así, porque esto que tenemos acá es al mismo tiempo un borrador y al mismo tiempo un original. Podemos hacer lo que se nos cante. Lo que se nos cante con esto hasta que llegue el momento de la publicación. Bueno, ahora voy, Carlitos, pregunto. ¿Está respondida la pregunta? Mejor, mejor yo no podía no Te da entusiasmo para mucho. Y ahora la otra, ahora te hago yo. Sí, total, total, total, te total. da entusiasmo para romperte el, el, lo que ya sabes para poder llegar a ser escritor. <risa> Sí Martín, sí, Martín, gracias. Martín, gracias. Ahí como ahí. Fenómeno. Entonces, nada más que hablar, vamos a pasar a la corrección de estilo. Gracias, querida audiencia, por seguirme acá. Estas son cuestiones que hacen a la vida del escritor y en la medida en que sean preguntadas por mi gente, serán respondidas y que les sirva también para todos ustedes. Muchísimas gracias, den like, compartir. La hacemos con todo en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección. Hasta pronto.